Una visita no anunciada y un nuevo anuncio de suministros críticos para la SAFU. Es último que se conoce de la llegada de Joe Biden a Ucrania. Y su llegada ha sorprendido a todos, incluso al mismo Moscú, que siguen sigilosos todos los movimientos de Kiev. El mandatario estadounidense prometió anunciar otro suministro de equipos críticos, incluso munición de artillería, sistemas de antiblindaje y radares de vigilancia aérea a Kiev. Together. Juntos nos hemos comprometido a entregar casi 700 tanques y cientos de vehículos blindados, mil sistemas de artillería, más de dos rondas de municiones de artillería, más de 50 sistemas de lanzamiento de misiles avanzados y sistemas de defensa aérea. Todo para defender a U, y eso sin contar la otra mitad de mil millones de dólares que estaremos anunciando hoy o mañana. Hasta la información más importante de las últimas horas así como nuevas sanciones antirrusas. En medio de todos los reportes sobre la llegada de Biden a Ucrania se informó que se había activado la alerta aérea en todo Kiev y en todo el territorio ucraniano. Sin embargo, no hubo información sobre ataques aéreos, destaca la prensa Reuters. Como escuchamos al presidente Zelensky como está agradeciendo a Joe Biden su visita. En esta imagen de la reunión que han mantenido esta mañana también le agradece su amistad ya que han sido varias las muestras de apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Poco después de la aparición de los primeros reportes sobre la llegada de Biden, Zelensky confirmó la información sobre la visita de Joseph Biden. Bienvenido a Kiev. Su visita es una señal de apoyo extremadamente importante para los ucranianos, escribió en su canal de Telegram. Estoy en Kiev hoy para reunirme con el presidente Zelensky y reafirmar el compromiso inquebrantable e incansable con la democracia sobre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, declaró por por su parte, Biden en un comunicado que fue difundido por la Casa Blanca. El mandatario estadounidense prometió anunciar otro suministro de equipo crítico, incluso munición de artillería, sistemas de antiblindaje, radares de vigilancia aérea a Kiev, así como nuevas sanciones antirrusas y calificó la operación militar o invasión rusa de Ucrania como equivocada, criticando al Kremlin que pensó, que, entre comillas, que podía derrotar a ya ha visto que no ha podido incluso, dice el comunicado que también pensaba en la desunión que había en la Unión Europea y en el G7, pero que ahora están más fortalecidos que nunca. Según político, el viaje de Biden es peligroso e incierto, ya que está en pleno proceso su posible llegada a la contienda presidencial del de norte en el 2024. Además de Hill, el diario occidental dice que Biden ahora cuenta con un congreso dividido y apoyo no del todo Dice menguante para Ucrania y que esto podría provocar comentarios menos contundentes del presidente y la cosa está tan delicada que la Unión Europea, según el diario público, dice que está preparando un paquete de compras de municiones para el ejército de Zelensky porque hay escasez. Según Borrell, dice que si falla la Unión Europea en esto, en suministrarle esto a Kiev estaría en riesgo el resultado del conflicto y cuál es a toda costa pues la derrota rusa, lo que para muchos expertos lo consideran como un tema de desesperación por la consecución del resultado favorable para los intereses occidentales, nos llama la atención esta nota del financial times en las últimas horas que dice el llamamiento occidental sobre Ucrania, no logra persuadir a los líderes de África y mucho menos a los de América del Sur, por lo contrario, se revela una mayor preocupación por lo que es la deuda, la inflación los precios altos de la energía y la inseguridad alimentaria, como quien dice, para para ellos el tema de unirse a la guerra con Ucrania, que no les corresponde no es prioridad, más y muchos eh, temas que afectan a las economías ese sí es un punto de quiebre para sus pueblos, y ojo a este dato super interesante y que marca la pauta de la jornada, desde el Kremlin se confirma la llegada de un alto representante de China, estamos hablando de Wang Yi, que ha ido con suma urgencia para presentarle al Moscú, un plan de paz al presidente Vladimir Putin en la capital de Rusia, esto por un lado, fíjense en que hace pocas la diplomacia china le ha contestado a la administración del norte que acusa a Xi Jinping que podría incidir para enviarle armamento al ejército ruso y ha respondido en las últimas horas el portavoz Wang Wenbin. Le ha dicho a Estados Unidos allí en Casa Blanca que son ellos quienes no están ayudando para que el conflicto cese y al contrario siguen atizando y echando maldeña al fuego. Estados Unidos y no China el que envía armas al campo de batalla sin cesar. Estados Unidos no tiene derecho a dar órdenes a China y no aceptamos que Estados Unidos señale con el dedo las relaciones entre China y Rusia, y mucho menos la coerción y la presión. El principio de China sobre el tema de Ucrania podría resumirse en una oración, es decir persuadir la paz y promover el diálogo. Entonces, ¿quién está apelando al diálogo y luchando por la paz? ¿Y quién está echando más leña al fuego, entregando as y fomentando la conflación? Esas eran unas duras y contundentes declaraciones del portavoz Juan Wenbi. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última, última Hora. Avanzamos con más información. Corea del Norte ha publicado un video del lanzamiento de un misil balístico intercontinental Wasson-15 que sería capaz de alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos. Nos parece interesante esta noticia que procede de los servicios de inteligencia militar de Rusia en las últimas horas que afirma que gran parte de todo el arsenal que ha sido suministrado por la OTAN a las AFU ha sido destruido por las tropas del Kremlin. Se tratarían de miles de piezas, arsenal y municiones proporcionados desde diciembre el año 2021. Se habla que la OTAN ha transferido a Ucrania 1.170 sistemas de defensa aérea, 440 tanques, 1.510 vehículos de combate y 655 sistemas de artillería. Dicen informe que la mayor parte de todo este armamento fue destruido por las tropas rusas. Escuchen esta nota del diario Avia.pro. La Casa Blanca ha exigido a Kiev que pase inmediatamente al contrato. Que es el titular que tiene este diario eslavo, y nos parece interesante darlo a conocer sobre la información del de diario occidental político, que dice que en el contexto de la rápida pérdida del control de la Fuerza de Armada de Ucrania sobre una serie de territorios en Donetsk, habla de las regiones de Lugansk, Porilla y Karbib. La administración Biden exigió que Kiev pase a acciones de contraofensiva lo antes posible. No especifica, digamos, la dirección de las tropas rusas a las cuales quieren ir. Sin embargo, se observa que el objetivo del contrato que de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que por cierto, dada la situación actual, dice que es poco probable. En las últimas semanas, Kiev ha sido implacable en la demanda de equipo que cree que es necesario para participar en las hostilidades más grandes. Ha recibido tanques occidentales como garantía, aunque la mayoría de ellos no llegarán al campo de batalla en los próximos meses o incluso años. Los funcionarios de la administración Biden insisten en que no presionarán a Ucrania para que negocie, aunque algunos diplomáticos sugieren que podría haber llegado a un acuerdo desde el comienzo del conflicto para restaurar las fronteras. Ucrania recuperaría territorio en el este y en el sur y Rusia quedaría con Crimea, informaría la publicación de Político. A pesar de tanta confianza en Washington, dice el diario que no existen los requisitos para que la fuerza Armadas de Ucrania amplíen el control y cambian acciones de contraofensiva. Por ejemplo, hablan en el sector de Bakhmut y sus alrededores siguen siendo el sector principal del frente durante la transferencia de las fuerzas ucranianas a la región de Zaporilla. Cualquier efecto significativo, esto no funciona. El ejército ruso tomó fácilmente el control de algún territorio, lo que obligó a las fuerzas armadas de Ucrania a retirarse a la situación en Zaporilla. En la información que tenemos en las últimas horas, muchas gracias a ustedes por la audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido. No es de última hora.